Top 5 parte 1. Durante los 38 años desde la fundación de Fenascol se viene trabajando por mejorar la calidad de vida de la comunidad de personas sordas en todo el territorio nacional mediante diferentes gestiones. Wow. Ahora vamos a ver el top 10 de los logros de Fenascol durante estos años. Estos son los primeros 5. ¡Wow! 1984. Nos lleva a la fundación de FENASCOL y la gestión que hizo para llevar a cabo la primera conferencia de la situación de la persona sorda. En donde se reunieron personas sordas de todo el país para hablar de su situación en la ciudad de Bogotá. El 29 y 30 de noviembre de 1984 en torno al reconocimiento de la lengua de señas como lengua propia de la comunidad sorda, tema que siguió estando sobre la mesa durante un tiempo más. Mm -hmm. ¡Wow! Ley 324 del año 1996. Imagínense que en consecuencia de la primera conferencia, FENASCOL se puso como meta realizar acciones de incidencia, logrando la expedición de la ley 3.24 que reconoce la lengua de señas como lengua propia de la comunidad sorda. ¿Cómo les parece? Un gran logro. Wow. Mm. Libros de vocabulario en lengua de señas colombiana y vocabulario pedagógico. ¿Y eso? Bueno, FENASCOL convocó a líderes de las diferentes asociaciones de sordos del país para realizar la recopilación y llegó a acuerdos lingüísticos en cuanto a vocabulario de lengua de señas colombiana entre 1993 y el 2003 dejando como producto desde FENASCOL la adición de los diferentes tomos de vocabulario y DVDs en lengua de señas, siendo esto otro logro importante de la comunidad sorda en la difusión de la lengua y la inclusión. ¡Wow! La primera formación de intérpretes y principios éticos de la profesión. La primera, sí. Imagínense que esto se da a raíz que Margarita Rodríguez y Patricia Ovalle viajaron al exterior y se formaron en estos temas, poniéndose como meta al regresar la construcción de un programa de formación para intérpretes. Esta primera formación estaba compuesta por módulos de estudio, actividades y prácticas durante 450 horas, propendiendo así por la calidad de los intérpretes. Uh -huh. Fenascol logró la primera formación de intérpretes. ¡Uy! ¡Guau! Wow. Este de seguro lo sabe. Sí, centro de relevo. Fenascol, al ver las barreras de comunicación de las personas sordas, tiene la iniciativa en el 2001 de Centro de Relevo, con teléfonos de texto, con apoyo del Ministerio de las TIC, llegando al proyecto como lo conocemos hoy, dando tranquilidad a sus usuarios al acceder por videollamada y en lengua de señas a los servicios de calidad, contribuyendo a la comunicación de las personas sordas. ¡Qué buen logro! Mm -hmm. Ah, hasta aquí esta primera entrega del top 10. Los 5 restantes los tendremos en un próximo video. Pronto, parte 2.